Una discusión puede, puede derivar en, una, en un franco enfrentamiento muy violento porque la gente se apasiona. La gente se apasiona y nadie está dispuesto a cambiar de opinión salvo que sepamos llevar la discusión para hacer un intercambio enriquecedor. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y en esta cápsula vamos a hablar de cómo calmar una discusión para que no vaya evolucionando hacia la violencia, no, no, no nada más la verbal, sino la violencia física. Porque muchas discusiones terminan a golpes, o a puñaladas o a balazos. Y no queremos que eso ocurra. Y hay fórmulas educadas, civilizadas y de estilo para terminar con una discusión e iniciar un diálogo